Hola chicos y chicas, vecinos y vecinas de mi canal Hoy día vamos a hablar acerca de Una caricatura infantil Que eh, tal vez sí has escuchado tú Pero es de Masha y el oso ¿Sí? Así como lo escucharon Pero antes de nada déjenme decirles Un feliz año nuevo Que todo este año se les vaya súper súper súper súper bien Bueno pues Ahora sí, sígueme en mis redes sociales, Facebook y Instagram, TikTok, y suscríbete y sé parte de esta gran comunidad de mí. Pero bueno, pues vamos a comenzar. En 3, 2, 1, comenzamos. La sangriente y escalofriante historia de su origen El oscuro origen de Masha y el Oso, Internetos aseguran que la popular caricatura infantil está inspirada en la trágica muerte de una niña. El oscuro origen de Masha y el oso. Se dice que esta popularidad caricatura infantil está inspirada en una sangrienta y escalofriante historia donde una niña sufrió una trágica muerte en manos de un oso salvaje. De acuerdo con Titus Zen, la serie trata sobre las aventuras de Masha, una niña rusa que es cuidada por un oso. Antropomorfo, gran parte de la historia está basada en el cuento folclórico ruso del mismo nombre. La idea del oso surgió de los cuentos tradicionales. Después comenzamos a pensar en las características del oso y entonces decidimos que sería un oso que había trabajado en un circo. Se jubilado y vivía alejado del mundo mal ruido. Por eso, a andar en bicicleta y pescar, dijo Oleg Kusub, el creador de Masha. Ahora sí, el oscuro origen de Masha y el oso. Se dice que Masha es una pequeña niña con una discapacidad intelectual, que es menospreciada por sus padres. Un día... La pequeña Masha se pierde en el bosque tras varios días de dormir en la intemperie. La pequeña niña construye como puede un pequeño hogar a base de ramas, palos y hierbas. Las cosas para Masha se complican pues a la pequeña niña comienza a darle hambre. Un día desesperada Masha va a buscar comida, pero al volver ve a su casa derribada y se encuentra con las huellas de un oso. Masha empieza a caminar sin rumbo fijo hasta que finalmente encuentra una cabaña abandonada La pequeña decide pasar ahí la noche pero tras quedarse dormida un oso entra a su nuevo hogar La niña se despierta al escuchar el ruido el oso está parado Junto a su cama, Masha siente el aliento frío del animal salvaje. La pequeña niña da un grito de terror y enseguida el oso la ataca. Al día siguiente de un explorador, encuentra a la niña hecha pedazos. El cuerpo de Masha no es más que un cúmulo de tirones de piel desgarrada. Su cráneo está destrozado y la expresión de la niña aún conserva el terror. El explorador indaga más sobre la pequeña y conmovido por la triste historia de Masha, decide hacer una historia con un final menos atroz en donde Masha es adoptada por un viejo y noble oso de circo que la cuida y le da el amor que nunca tuvo. Así, como está en internet se encuentran muchas, pero todo depende de cómo tú lo quieras ver, porque en la parte siempre infantil del cariño a los animales, ¿tú qué piensas? Pero bueno chicos, yo de aquí me despido deseándoles Aquí desde Quito, Ecuador, un gran saludo, un abrazo y deseándoles lo mejor en este año. Y vamos a seguir continuando con tags, con maquillaje, con tips y sí. Así que, bye bye.